Recomiendando en sin censura esta vez, es Eroge H. Mogeim Mokeyatsuzan Maito Moya es un chico que vive por su cuenta, con Satreslo lounda de trabajo en una tienda de mantenerlo a flote. Mientras que realmente le gusta Eroge, no puede dibujar, no es mucho de un escritor o compositor, y no sabe mucho acerca de los negocios. Sin embargo, su sue más menos o es conseguir un trabajo en un estudio de Eroge en la esperanza de crear lo que a Copyright le ama, Eroge. La suerte de Tomoya toma un giro para mejor cuando ve un anuncio de trabajo de la Flor Estudio Local, y después a Copyright se de una reunión y a 3N con el presidente de la compa más menos AA, a, que para su sorpresa, parece un día más menos o de la escuela primaria se las arregla para conseguir un trabajo como administrador de la página web de la compa más más menos a. Alegra a de Tomoya en ser parte de la industria Eroge es de corta duración 3N, ya que pronto se entera de que la flor está en la guillotina por su primer captura de ser un gran fracaso.